Como una acción de sabotaje, calificó el ELN el doble atentado de hoy contra líneas de oleoductos en Barranca Bermeja. En un comunicado que el grupo subversivo hizo circular minutos después de concluido un consejo de seguridad en la alcaldía de Barranca Bermeja, el ELN se atribuye sendos atentados ocurridos este viernes contra el oleoducto de la Sira Infantas. Asegura el grupo guerrillero que es una acción de sabotaje. Al conocerse este comunicado, se pronunció el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado. Indagando, cerciorándose de qué es lo que sucedió de, y de, de esta situación que hoy otra vez se pone en riesgo la producción petrolera en, en, en nuestro en, en Magdalena Medio, en Barrancarmeja especialmente, y poder saber con celeridad a quién se le atribuye este, este atentado. Por eso estamos eh, indagando y con los organismos de inteligencia, se está trabajando para constatar de que este panfleto que se destruyó en un corto tiempo, pues realmente sea verídico esta información. Hemos coordinado con el ejército y la policía tener eh, eh, puntos de control con, con varios hombres en, eh, digamos, eh, en puntos estratégicos de, de, de esta infraestructura. Lo que sí también tenemos que decir, pues no podemos tener un soldado. En cada, en, cada, en cada diámetro de, de, de, esta, de esta tubería, pero sí lo que estamos trabajando ya con inteligencia, unas estrategias que nos permitan eh, eh, evitar estas situaciones que han puesto en riesgo la producción y sobre todo de trabajar precisamente para evitar que se sigan presentando estos hechos. Además, esta facción subversiva se atribuye también a los atentados del pasado 12 de septiembre ocurridos en el corregimiento del centro.